Recuerden que este es un evento que tiene este formato así, eh, un poco más relajado, un formato ciudadano, donde queremos eh, que este conocimiento llegue pues, a todas y a todos, eh, no solamente a las personas que entienden o que trabajan sobre la ciencia abierta o con la ciencia abierta, sino también a todos quienes tienen esa curiosidad eh, o quieren indagar más sobre la ciencia abierta. El jueves pasado eh, tuvimos una conversación muy interesante sobre perspectivas de la política pública, eh, de cinco países de la región, nuestras invitadas e invitados hicieron un repaso eh, muy general del, del, del estado de la cuestión de sus países eh, sobre la política pública e institucional eh, de ciencia abierta. Costa Rica, México, Colombia, Perú, Argentina, eh, fueron los países que eh, estuvieron eh, o digamos representados por nuestras maravillosas invitadas. Eh, y bueno, un poco resumiendo lo que fue la semana pasada, eh, conversamos algunos temas, eh, por ejemplo, sobre cómo han afectado las circunstancias cambiantes de, en la política de nuestros países eh, en eh, las iniciativas de Ciencia Abierta eh, y a pesar de ello, pues la red de personas académicas, eh, activistas, servidores públicos eh, han logrado sostener algunas iniciativas en el tiempo. Y lo importante que es el rol que juegan las nuevas generaciones que se van sumando a este movimiento eh, para lograr este proceso constante de incidencia en los tomadores de decisiones. Estas son algunas de las cosas que se mencionaron en la sesión de la semana pasada y sobre todo también lo importante que es el trabajo colaborativo entre instituciones. Eh, una reflexión que me gustó muchísimo eh, que hizo Saray Córdoba eh, es que ella decía que en América Latina hay prácticas eh, de ciencia abierta ya de hace muchos años el acceso abierto por ejemplo es una tradición en américa latina eh, como también la ciencia ciudadana eh, y participativa lo que llamamos en algunos países vinculación con la sociedad eh, en mi país eh, se dice así eh, una de las funciones eh, sustantivas de, de las universidades y o en otros países se le llaman extensión y decía que en américa latina ya eh, tenemos ciencia abierta, eh, pero tenemos que descubrirla. Eh, bueno, hoy conversaremos con María Alejandra Tejada, con Fernando Piraquive y Lucía Bernal sobre una de estas cosas que se mencionaron en la sesión anterior, que es justamente la colaboración, el trabajo colaborativo entre varias instituciones. Eh, y, y bueno, este, cómo esto, este trabajo colaborativo puede sostener estos, estas iniciativas. En la conversación de hoy conoceremos un poco sobre estos procesos eh, y pues nada más eh, darle la bienvenida a María Alejandra Tejada, que gusto que estés acá otra vez. Francisco, un gusto saludarte, un honor estar en tu programa. Eh, que marca un hito para Latinoamérica y aporta mucho para el desarrollo de estas reflexiones en, en torno a la evolución de la ciencia. Hoy tenemos el gusto de tener dos personas maravillosas que con pasión e inspiración eh, se han dedicado a trabajar por el desarrollo de la ciencia, de la ciencia abierta, eh, de las instituciones en Colombia, eh, que nos mostrarán sus experiencias tanto desde la perspectiva institucional como sus experiencias de construir en comunidad eh, desde Colombia, que nos ha permitido a todos aprender en conjunto eh, en este propio desarrollo. Entonces, le damos la bienvenida a Lucía. Lucía es directora editorial de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Su Twitter es Luz Erquera, por si la quieren seguir. Ella es comunicadora social de la Universidad Jorge de Orozano de Bogotá, Colombia, con más de 15 años de experiencia en edición universitaria, tanto en libros, materiales educativos y revistas científicas. Tiene estudios de maestría en comunicación digital y digital interactiva de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina y actualmente es la directora de la editorial de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Secretaria de la Junta Directiva de la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia. Bienvenida Lucía, es un honor poder compartir contigo esta experiencia y este conocimiento. También Gracias, una gracias María Alejandra, gracias Francisco también tenemos a Fernando que es coordinador de las revistas científicas de la Universidad Distrital Fernando Piraquive, su Twitter es press por si quieren seguirlo es comunicador social con 16 años de experiencia en el sector académico y cultural y activista en el, en el acceso abierto y experiencia en la divulgación y visibilidad de las publicaciones científicas a través del sistema de gestión editorial electrónica de Open Journal System y en la implementación de actividades de capacitación con Contenidos digitales para equipos editoriales. Es un honor contar con ustedes. Bienvenidos. Muchas gracias, María Alejandra. Muchas gracias, Francisco, por la acogida, la bienvenida y un saludo, pues, a toda la comunidad de Open Lab Ecuador y de todas las latitudes de Latinoamérica que están ahorita conectados y se han unido, pues, a a seguir este trabajo colaborativo y esta inmersión eh, de elementos, pues, que integran la ciencia abierta. Muchas gracias por la invitación. Bueno. Vamos a empezar, vamos a dar inicio con nuestra presentación. Entonces, eh, este trabajo colaborativo Inmersión en Elementos que integran la ciencia abierta es una experiencia que se viene ha venido trabajando en los últimos cuatro o cinco años en Colombia, especialmente en Bogotá, con instituciones de educación superior públicas eh, a través de un sistema universitario estatal. Bueno, la presentación que les tenemos para hoy es, eh, se basa como en Cuatro puntos concretos son objetivos específicos, un contexto, unos logros alcanzados desde el año 2017 al 2021 y unas acciones que tenemos previstas para el año 2022. Bueno, dentro de los objetivos específicos de este trabajo colaborativo es pues, compartir el impacto que ha tenido en la comunidad, los eventos relacionados con el acceso abierto y ciencia abierta, desarrollados de manera articulada, con cinco universidades públicas y asociaciones y agremaciones editoriales, y socializar la interacción pues, con otras comunidades interesadas en el fortalecimiento de la ciencia abierta en la región latinoamericana. El sistema universitario estatal SUE pues, fue creado en Colombia por la Ley 30 de 1992, por la cual pues, se organiza el Servicio Público de la Educación Superior, y en su capítulo 4 eh, tiene contemplados como los siguientes objetivos. Uno, es racionalizar y optimizar los recursos humanos físicos, técnicos y financieros. Dos, implementar la transferencia de estudiantes, el intercambio de docentes, la creación o fusión de programas académicos y de investigación, la creación de programas académicos conjuntos. Y tres, pues crear condiciones para la realización de evaluación en las instituciones pertenecientes al sistema. Nos vamos a concentrar y el trabajo lo hemos desarrollado a partir del primer objetivo que es racionalizar y optimizar los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros. El sistema está integrado por 32 universidades estatales del país y está reglamentado por el Ministerio de Educación. Opera por seis capítulos regionales, Caribe, Centro, Eje Cafetero, Suroccidente, Nororiental y el Distrito Capital. El capítulo Bogotá corresponde al Distrito Capital y está integrado por cinco universidades públicas. La Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Militar Nueva Granada y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. En este slide pueden apreciar, digamos, la distribución geográfica de cada uno de los capítulos que está conformado pues, el sistema universitario estatal y el distrito capital es este que está acá, en la mitad pequeñito, justo, justo en, en el centro que es donde pues, está ubicada eh, Bogotá. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo del 2018 al 2022 del Gobierno Nacional, el SUDE propone pues, una línea estratégica con el nombre de Calidad de la Educación Superior Pública, que pretende pues, impulsar la calidad y la pertinencia de la educación superior, a partir de la complejidad de las universidades, que contribuya al desarrollo regional, la oferta académica, la movilidad, la innovación, mediante una gestión articulada. Y reitero, es eh, la palabra articulada porque tiene pues, se ha desarrollado como una acción en ese sentido de articulación. Nosotros pues hemos eh, adoptado, pues, una, a, hay una línea estratégica dentro de, este, de, de, este, de esta operatividad que tiene una acción, una actividad y un propósito. La línea estratégica es calidad de la educación superior pública. La acción es fortalecer las competencias en ciencia, tecnología e innovación la actividad es divulgación y socialización del conocimiento, porque es lo que producen aquellas instituciones de educación superior. Y el propósito es organizar eventos nacionales e internacionales que convoquen a la socialización y divulgación de productos de las universidades del sur. Bajo esa premisa, vamos a compartirles los logros alcanzados durante el año 2017 al 2021. El primer evento que se organizó fue el Foro de Visibilidad de la Ciencia y Producción Académica, Acciones Medios, que se realizó el 9 y 10 de noviembre del año 2017. Este evento se realizó en la Universidad Nacional de Colombia, pues como pueden apreciar en la presentación, eh, hubo algunas actividades, eh, la mayoría presenciales, eh, en la universidad. Eh, se realizaron, tuvimos la participación de 22 ponentes invitados, dos presentaciones artísticas, y durante los dos días del foro se realizó pues, acompañamiento en la creación de perfiles académicos de investigadores y herramientas para su visibilidad en redes e indicadores. Hubo cuatro conferencias magistrales, dos conferencias cortas, dos conversatorios, un taller y aproximadamente 200 asistentes que pues, participaron de las actividades. Este evento se realizó en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá, pues en el marco de las políticas de acción conjunta y cooperación, pues para potencializar el alcance científico y social de las universidades estatales del Distrito Capital. Entonces tuvimos la oportunidad, pues, de agrupar a docentes, investigadores, editores, administrativos y estudiantes, y se desarrolló, pues, en las modalidades, conferencias cortas y algunas magistrales. Los temas que se abordaron fueron... El impacto de la propiedad intelectual en la investigación científica y tecnológica, especialmente las patentes. Los retos de la visibilidad y del ecosistema de acceso abierto en América Latina y el Caribe. La preservación digital del contenido académico. La edición universitaria desde la perspectiva de la producción y consumo de información en el contexto de la ciencia abierta. La visibilidad de los portales universitarios, de revistas y buenas prácticas para fortalecer la posición en rankings webometrics del sexil de España. Y... Eh, posteriormente en, al siguiente año volvimos a reunirnos las universidades a raíz de pues desde ese éxito que se obtuvo en el año 2017 y se propuso una jornada sobre divulgación de la ciencia y el conocimiento y se realizó en el marco de la semana internacional de acceso abierto durante los días 25 y 26 de octubre del año 2018 en la universidad militar nueva granada entonces el evento alcanzó su objetivo ya que pues hubo un intercambio de conocimiento por una parte, para generar una hoja de ruta que permitiera establecer criterios para la implementación de una política institucional en acceso abierto y ciencia abierta. Segundo, para socializar experiencias con datos abiertos como el sistema de información de, en biodiversidad del Instituto Humboldt en Colombia. La exploración, al igual de herramientas y recursos educativos abiertos y nuevas tendencias en evaluación de la investigación. De esa jornada en cifras tuvo pues, seis, seis charlas, seis talleres y un total de 80 asistentes a nivel presencial y 70 vía stream Ya en el 2019, pues, y, eh, le apostamos a un reto mayor y tal vez era como un, un, un sueño que estábamos eh, desde hace tiempo eh, anhelando y era hacer la versión del Open Latam en Colombia. Eh, de contexto, el Open Latam es una conferencia a nivel internacional que promueve la ciencia abierta, en, tanto en Europa y en Norteamérica se han hecho varias versiones en diferentes países, en Bélgica, en Alemania, en Estados Unidos. Entonces, los latinoamericanos que habían participado en estas conferencias a niveles internacionales y se encontraban eh, en, estas, eh, en estos eventos, pues dijeron por qué no traer la versión del opencom a Latinoamérica. Y se reunieron por grupos de trabajo y se organizaron para realizar, pues, el mismo evento, pero a nivel latinoamericano. La primera versión se realizó en México en el año 2017, y la segunda versión se realizó en Argentina en el año 2018. Eh, en cada versión, eh, conferencia que ellos se eh, encontraban, pues proponían varias sedes, y para el año 2018, pues, eh, se propuso Colombia. Entonces, eh, afortunadamente, pues, lograron. Tomar la decisión de poderle realizar en, en nuestro país y con un año de antelación logramos, pues, preparar a través de diferentes grupos de trabajo una serie de actividades durante 3-4 días que fueron muy enriquecedoras. Era para un público dirigido específicamente, pues, para los estudiantes de doctorado y de maestría, pues, para que tuvieran ese acercamiento en la ciencia abierta, conocieran un poco los elementos que la integran y, pues, intercambiar experiencias y conocimiento que es lo fund fundamental de estos eventos. En cifras, este evento eh, tuvimos en total 33 actividades, 6 conferencias magistrales, 7 paneles. Eh, tuvimos actividades paralelas, que entre talleres, doatones, conversatorios, que tuvimos alrededor de 20. Un total de personas inscritas de 560, personas registradas en las actividades paralelas 236 y un total de asistentes acreditados en OpenCon. Alrededor de 265 personas. Actividades paralelas que se realizaron y pues con unos indicadores que son muy significativos. Un taller para naturalistas, un taller de manejo de datos abiertos para publicaciones académicas, un taller de datos enlazados para instituciones de la memoria, entre, de participar en bibliotecas, museos, ONGs de archivos en América Latina. Un taller de científicos de la basura, que es como una iniciativa muy bonita que se, se estaba desarrollando pues en, en Chile. Taller de métricas alternativas en cuanto al impacto investigativo más allá de la citación, un taller de open data y conocimiento pues, de, de grafos, un taller de Wikimedia como plataforma para la ciencia abierta, un taller de privacidad y protección de datos para mujeres en ciencia, un doatón de indicadores y evaluación de ciencia abierta, un doatón pues, de Publindes y visibilidad. Publindes es como pues, el la dependencia del Ministerio de Ciencias, que es la que evalúa el sistema de evaluación de las revistas científicas y los grupos de investigación, un dodatón de periodistas científicos y datos abiertos, un dodatón de humanidades digitales, uno de ciencia ciudadana, otro de comunidades indígenas, uno de bibliotecarios por la ciencia abierta. Tuvimos una actividad muy bonita que es Ciencia Café, para sumarse, que es de divulgación científica. donde invitamos a diferentes expertos y a gente público del común pues, para que se acercara a conocer ciertas eh, experiencias que se venían desarrollando en latinoamérica una sesión de intercambio de experiencias en, en ciencia ciudadana un conversatorio sobre la declaración de panamá y dos sesiones donde se expusieron pues los resúmenes aceptados por diferentes eh, expertos investigadores latinoamericanos contamos pues digamos con los recursos de cada eh, de cada institución que aportaba para poder eh, eh, eh, trasladarlos a ellos a través de becas, contamos con apoyos de otras universidades privadas, con el Ministerio de Ciencias, entonces fue un trabajo muy bonito que se articuló durante prácticamente 10, 10 meses para lograr los objetivos alcanzados. Estos somos los integrantes de la Red Local de Ciencia Abierta en Bogotá, este es como el evento final ya de lo que se realizó el Open Comlatán en, y pues fue muy enriquecedor esta actividad. De aquí les cedo la palabra, pues, a, a Lucía. Lucía, es tú. Hola. Si sí, quieres dejar la foto anterior, todavía me trae bonitos recuerdos. Claro que el, sí. El Open con Latam. Realmente este fue un evento muy importante para todos. Creo que, que nos permitió descubrirnos, entendernos, comprendernos y, y aprender muchas cosas que, que hoy día todos estamos implementando. Y eso es lo que queremos como contarles hoy, eh, si quieres, siguiente. Uh -huh. Gracias. Pues, bueno, muchas gracias por invitarnos a compartir este espacio. Eh, en este espacio todo, queremos compartir todos los avances que hemos logrado en este trabajo col colaborativo. Quise traer hoy... Eh, lo que hemos hecho con no solamente no solamente nosotros con Fernando sino con otros eh, amigos y trabajadores como María Alejandra Tejada que nos está moderando hoy Lorena Ruiz que es alguien que nos motiva y nos, ha, nos impulsa a trabajar entonces bueno esto es el logro de todos no es un logro nuestro sino es un logro de, de un trabajo eh, colectivo Dentro de los logros alcanzados que mencionaba Fernando, eh, eh, es lo que más adelante les voy a presentar. Esta diapositiva nos muestra eh, un poco las, eh, la información sobre la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, ACEUC, que fue creada en, el 9 de noviembre de 1990. En este momento tenemos 65 editoriales afiliadas, y tenemos un catálogo de más o menos 18.000 libros eh, y 214 revistas. Esta es la página donde pueden consultar nuestras publicaciones, eh, y bueno, es, es algo bien, bien importante para nosotros. Dentro de la asociación se creó el Comité de Revistas Científicas, eh, bajo el liderazgo de la Presidenta eh, Maestre, eh, y eh, con el impulso de Lorena Ruiz, eh, estos son los integrantes, somos los integrantes de este comité de revistas científicas, Fabio Flores, María Alejandra Tejada, Lorena Ruiz y Manfred Acero de la Universidad del Bosque. La asociación también hace parte de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe. Siguiente parte. Pero... Los objetivos que nos trazamos, no como asociación, sino como comité de revistas científicas, el objetivo general es fortalecer los procesos de gestión de las revistas al interior de las unidades editoriales y contribuir con espacios de participación que conduzcan a la generación de políticas públicas. Nos trazamos unos objetivos específicos. El primero, generar mecanismos para articular y potencializar la gestión editorial de las revistas científicas de las universidades asociadas en cuanto a la planeación, la gestión de contenidos, la producción y la pospublicación, muy importante la pospublicación también. Y el segundo, generar alianzas para construir mecanismos que promuevan cambios de política en favor de las revistas, sus equipos y sus procesos, convocar nuevos actores y quisimos resaltar acá la ciencia abierta y el acceso abierto, como unos objetivos específicos de este comité de revistas científicas. Siguiente. Siguiente, Fer. ¿Ya te paso? ¿Están actividades? <ríe> ya, ahí está, okay. actividades. Tenemos actividades de corto, mediano y largo plazo. Las actividades de corto plazo, que fueron algunas que ya realizamos, realizar un estado del arte, revistas activas con formación de equipos de estado de indexación, miembros de ACEU, avances en la producción científica y revistas científicas, evaluación de la ciencia, conocer los grupos de investigación o estudio alrededor de la producción científica, Publicación de relatorías, documentos de buenas prácticas o memorias de eventos, eso es algo que todavía no hemos desarrollado pero que estamos en, en mora de hacerlo. A mediano plazo, un desarrollo inclusivo, construir una malla curricular en miras de la realización de un diplomado, queremos hacer un diplomado en la asociación y liderado por, la, por el Comité de Revistas Científicas. Crear alianzas para el desarrollo de potenciales investigadores, publicación de productos, libros, capítulos de libro, blogs, etc. Ya hemos publicado algunas cuestiones en la página de ACU que ustedes pueden visitar, eh, que puedan ir, nutrir a la discusión. Y a largo plazo, la consolidación, publicación de productos, libros, capítulos de libro, blogs, etc., que puedan nutrir la discusión. Desarrollar alianzas con observatorios de edición, lograr la participación o influencia en la actualización, revisión o formulación de la política pública dentro de las muchas actividades que hemos realizado desde el año pasado eh, y como punto de partida el open Com del 2019 hemos creado algunos eventos y hemos lanzado algunos eventos de gran importancia también eh, con alianza de otras instituciones en este caso la cátedra de métricas responsables eh, se realizó o se ha estado realizando porque aún no termina creo que la próxima semana hay una nueva cátedra con el consorcio Colombia, con ASCUN y con ACEUC. Eh, de algunos objetivos de esta cátedra de métricas responsables eh, se las menciono. Espacio académico resultado de la alianza de varios actores nacionales que busca la cátedra diseñar mecanismos de evaluación de la, academia, de la actividad académica acordes a los retos del país y características de los actores del sistema. Conjunto de charlas y espacios de discusión con espacios nacionales e internacionales, análisis sobre tendencias y requerimientos que deben tener los indicadores con los que evaluar y medir la ciencia, la tecnología y la innovación. Siguiente ver. Luego, eh, bueno, esto no está cronológicamente, las, la, la, la cátedra de métricas responsables está, se ha venido desarrollando durante todo este 2021. El año pasado, 2020, cuando iniciamos el trabajo con los editores en, en este comité que les cuento de revistas científicas, nos dimos cuenta que hacía falta eh, realizar este tipo de actividades para los editores de revistas científicas. Eh, entonces nos pensamos una serie de actividades también en conjunto desarrolladas entre varias instituciones, no solamente entre ACEUC y los que estábamos miembros de, del comité, sino otras cuantas instituciones y creamos algunos eventos importantes. Este fue el primer evento que hicimos, la edición de revistas en, eh, de las revistas más allá de la indexación. Ustedes nos imaginan la cantidad de gente que se conectó en este evento. Nosotros quedamos impactados y en este momento hay 3.803 visualizaciones. Se conectaron más o menos mil personas o 800 personas eh, y nosotros nos dimos cuenta que hacía falta este tipo de, de diálogos y de conversaciones. Eh, el siguiente evento a ver, siguiente. Listo. Déjame ver, sí. Evaluación de la ciencia, nuevas métricas para su transferencia a la sociedad. Rodrigo Costas, que estuvo en estas charlas que estamos eh, compartiendo ahora eh, de la Universidad de Leiden, estuvo Fernanda Begel de Claxo, Alejandro Uribe de la Universidad de Antioquia, y lo moderó eh, Manfred Acero de la universidad del bosque este evento tuvo eh, también una participación importante no tengo ese dato pero sí tengo el dato de las visualizaciones en este momento que son alrededor de 1.439 visualizaciones siguiente Fer. luego hicimos al final del año eh, eventos sobre la ciencia abierta y datos abiertos, el futuro es colaborativo. Este tuvo una participación un poquito menor de, la anterior, de las anteriores, pero no menos importante. Eh, tuvimos a Alicia Fátima, que también estuvo, eh, ha estado en estos eventos, y otros cuantos eh, participantes que, que fueron eh, de gran importancia para nosotros, porque seguimos, seguimos en este diálogo del tema de la ciencia abierta, se lo moderamos con Lorena eh, en, su, en su momento. Y bueno, fue otro de los eventos que realizamos en el 2020 y con ese cerramos esas actividades del Comité de Revistas Científicas. Siguiente. Este año eh, también nos trazamos una meta importante. Eh, ya no solamente estábamos eh, a CEUC y el Comité de, de Revistas Científicas, sino que además nos juntamos con ABEC asociación de editores de brasil y aura la asociación de uruguaya de editores eh, también científicos eh, con fernando piraquibe con maría alejandra tejada y otros eh, amigos y colegas de, de, esta, de esta línea de trabajo y nos empezamos a trazar eh, unos objetivos para participar porque nos invitaron en las métricas eh, en este en esta digamos, como organización que tuvimos, nos reuníamos todos los viernes a las 7 de la mañana para compartir estas experiencias y para organizarnos en pro de estos tres objetivos. El primero eh, era realizar una encuesta a editores de revistas científicas de Latinoamérica sobre métricas en la gestión e impacto editorial y las métricas alternativas. Esta, eh, el resultado de esta encuesta lo presentamos en las métricas eh, en el evento de septiembre. El segundo eh, objetivo que nos trazamos era generar un documento con recomendaciones sobre los modelos de medición y evaluación de revistas en la región. El manifiesto de editores de, de, editores de revistas científicas, este manifiesto ya está en línea, eh, lo presentamos en, en las métricas y no solamente lo presentamos, una construcción colectiva eh, en un trabajo que hicimos eh, en su momento y, y también fue muy bien, muy bien acogido. Y el tercero, fue construir una comunidad latinoamericana de comunicación científica desde las revistas científicas que permitiera consolidar una red de trabajo académica, metodológica y técnica al que le llamamos ALAE, que es la Asociación Latinoamericana de Editores Científicos. Era un sueño para muchos editores, para muchos de nosotros, eh, construir esa asociación latinoamericana donde pudiéramos trabajar eh, en conjunto. Siguiente. Dentro de esa ALAE asociación, nosotros llevamos algunos puntos a la discusión, nos reunimos con editores latinoamericanos, eh, trabajamos en un, eh, en un Zoom donde todos estábamos participando, no solamente éramos nosotros presentando una iniciativa, sino era trabajar la iniciativa con, en conjunto con los demás editores. Eh, y esto que les estoy presentando acá son eh, 14 líneas de acción Resultado de ese trabajo que hicimos en, en las métricas. El primero fue promover la universalización de la producción científica académica en todas las áreas del conocimiento, fomentando el alto nivel en la calidad de las revistas científicas. El segundo, contribuir a la difusión de las publicaciones periódicas latinoamericanas arbitradas. El tercero, promover la profesionalización de la actividad editorial de sus asociados. Esto es algo que hemos venido <ríe> insistiendo, no solamente para los editores científicos de revistas científicas, sino para los editores universitarios en general. Velar por la observancia de los principios y reglas éticas rel relativos a la actividad editorial de las publicaciones periódicas latinoamericanas, impulsar el análisis crítico en la adopción de las de estándares internacionales de calidad editorial y especialmente del contenido científico de las revistas expandir fomentar y desarrollar la coordinación y cooperación entre las revistas de la región latinoamericana fortalecer la comunidad dinámica de editores y gestores de revistas científicas no solamente los editores queremos que estén acá en esta asociación sino todos los gestores los que trabajan al lado del editor todo el tiempo Facilitando el intercambio entre instituciones y asociaciones afinas, regionales e internacionales. Siguiente. Continuamos con las líneas. Eh, promover y difundir congresos, conferencias, seminarios, cursos y otras actividades dentro de su ámbito de actuación. Creemos que esto es muy importante para este tipo de, de actividades de editores mejorar las métricas, la comunicación y la divulgación de información. Claro, estos congresos esperamos que próximamente, devolviéndome al, al anterior, eh, puedan ser presenciales, porque justamente estos eventos para nosotros como editores, encontrarnos, hablar, mostrar, ver, eh, era era muy importante, no solamente en línea, sino no en línea, sino presencialmente. Convertirse en un ámbito para el intercambio de ideas, debatir problemas y defender los intereses comunes a la comunidad editorial latinoamericana. Impulsar los elementos que integran la ciencia abierta, lo resaltamos, eh, porque es algo en lo que somos constantes y, y tenemos un gran interés. Crear una base de datos de revisores. Esto fue una, eh, un taller donde todos expresábamos lo, lo difícil que es para nosotros como editores el tema de la revisión por pares. Entonces es algo que que lo pusimos allí como una línea de acción, de compartir esa, eh, esa tragedia de, de evaluar los artículos científicos, porque siempre es un, un, una complicación para nosotros, eh, un evento o encuentro científico cada dos años, uno a cada mandato de la Junta Directiva, y divulgar los estatutos proyectados hasta el momento, y junto con ello un formulario para la consulta de priorización de líneas. Ya existen unos estatutos, eh, ya tenemos... Eh, la idea de que podamos reunirnos prontamente eh, todos los, los editores que quieran hacer parte de esta asociación eh, y la idea es que queremos eh, lograr desde el próximo año eh, eh, comenzar a trabajar ya en, en todo lo que tiene que ver con la Asociación Latinoamericana de Editores Científicos. Siguiente. Esta es una eh, infografía que Lorena Ruiz presentó en Las Métricas. Yo eh, quería, o quisimos eh, con María Alejandra y Fernando, eh, mostrarlas un poco, pero también invitarlos a que puedan revisar esa presentación de Las Métricas, donde Lorena lo, lo, lo explica en su detalle, pero, pero bueno, yo quiero acá mostrarles como una evolución que hemos tenido, como, como un, una trayectoria que hemos tenido desde 1996 con que eh, como Per lo dijo al principio es el índice de, de revistas, pues es el índice de donde, de donde, desde donde nos evalúan a nivel nacional en las revistas científicas en 1996. Aparece Publindex en el 2011, eh, se inició con un evento académico donde a todos los editores, en el que creo que todos estuvimos, eh, un poco de capacitación en el tema de, de, de Publindex, esto fue en la Feria del Libro. En el 2016 fue lo que María Alejandra Tejada y todos coincidimos fue el revisticidio, eh, había más o menos unas 400 revistas eh, y con el nuevo modelo de indexación eh, muchas revistas quedaron por fuera y esto generó una discusión en el país sobre el asunto, entonces eh, este fue un año importante para, en ese sentido. En el 2018 y 2019 se publicaron unos libros en el marco de, de la Feria del Libro también, creo que fue en el 2018-2019, OpenCon está allí siempre como, como algo muy importante para nosotros eh, y en el 2020 comenzamos el diálogo eh, donde, donde iniciamos este tema de los eventos que les mostramos más eh, en la parte de atrás eh, y que fueron de gran importancia y en el 2021 estamos en el, en el proyecto ya como de articulación en donde está el tema de proyectos de métrica responsable, la red de, de, de editores científicos, como ya les conté, eh, y bueno, también el tema de la encuesta, que también ya les conté. Siguiente, Fer. Eso es un poco lo que viene, eh, entonces, de manera colaborativa se proyectan las siguientes actividades con universidades públicas y privadas y otras instituciones profesionales, como lo estamos eh, contando, Realizar conversatorios enfocados a fortalecer los 10 elementos que integran la Declaración de Panamá de Ciencia Abierta. Esto ya lo hemos visto en todos estos eventos que Francisco ha liderado. Eh, conversatorios, retos de las revistas científicas, del papel digital en la ciencia abierta y, socializa y socialización de experiencias, infraestructura para la ciencia abierta. Llevar a cabo el PKP Sprint latinoamericano para integrar a la comunidad de usuarios en el OJS y el OMP, fecha por definir de acuerdo al retorno gradual con la pandemia, es algo que estamos organizando entre varias instituciones y lo está liderando eh, Fernando. Trabajar de manera articulada con la red de ciencia abierta que se generó a partir del Open Conlatan, eh, es algo que, que hemos venido trabajando y muchos están conectados. Eh, en esta en esta transmisión y sabemos que tenemos cuestiones y trabajos por hacer en línea de la incidencia de la política pública e impulsar los 10 elementos de la declaración de panamá en ciencia abierta el abc de la ciencia abierta para tomadores de decisiones y continuar con las acciones de la cátedra de métricas responsables generar documento de política y de, de ciencia abierta creo que hasta ahí Muchas gracias. wow Yo creo que todos estamos sorprendidos de los avances que ha tenido este proceso. Yo, eh, primero, pues, una profunda admiración, sobre todo por la dedicación y la disciplina con que se ha llevado este proceso. Yo tengo una primera pregunta para ustedes dos, y es desde la pasión, desde la motivación, eh, desde cuando Lucía decía, déjame ver esa foto que me trae muy buenos recuerdos del opencom eh, Desde ahí creo que hay muchas historias lindas que se tejen en esto, y yo quisiera un poco que me hablaran desde el corazón y desde su pasión en estos temas y me contaran un poco de su experiencia en este proceso eh, que han llevado todos estos años. Lucía, tú primero. Bueno, <risa> fueron muchas cosas, eh, fueron realmente muchas eh, cosas desde, desde OpenCon. Eh, creo que fueron descubrimientos, reencuentros, amistades, conocimientos, aprendizajes. Eh, a propósito del compartir, el compartir el conocimiento es algo que me llevo de OpenCon y de, y de todo este trabajo que hemos hecho de manera colaborativa. Aprendizaje sobre todos estos temas realmente es algo que, que a mí me apasiona, que a mí me interesa. No soy experta, eh, pero es algo que todo el tiempo me está interesando y me interesa compartir y lo hago en, en, en, la, en la institución en la que trabajo, que es la Universidad Pedagógica Nacional, entonces creo que compartir todos esos aprendizajes es lo que me llevo de, de todo este trabajo eh, colaborativo, creo que no somos los mismos desde que, desde que iniciamos este camino, yo, yo creo que hemos eh, trabajado un montón, eh, y sobre todo, y algo muy importante para nosotros es la amistad que se ha tejido eh, con todo esto, creo que eh, la amistad de estas dos personas que tengo acá hoy en la mesa y, y otros cuantos que sé que están conectados es lo que me ha ayudado a seguir trabajando y a seguir esforzándome en este trabajo colaborativo en pro de la ciencia abierta, en pro del acceso abierto y de todo el trabajo, por supuesto, de edición universitaria que es en el campo en el que me muevo. Es un poco como eso, María Aleja. Bueno, en mi caso es una virtud de obrar de acuerdo pues, a determinado ideal y, en, y, y es el, el bien público eh, ya llevo 15 años trabajando con el sector público y estoy muy agradecido porque pues me ha dado la oportunidad de compartir conocimiento y es una forma como de de devolver esa, esa oportunidad y esa experiencia que, que he tenido con, con el sector público, entonces eso, eso ha sido fundamental para mí de poder contribuir a con, con, el, con el Estado con, eh, en cierta manera son recursos públicos con los que se financia la investigación, con los que se hace la divulgación y deben estar por el acceso de toda la comunidad entonces eh, ese es mi, mi aporte Gracias Fernando, pues es, es muy bonito y sobre todo felicitarlos porque esto es el fruto no de ahora, es el fruto de una década, de una década de trabajo eh, que nos ha permitido juntar eh, todos estos procesos a nivel del país, pero también que ahora, después de una década, vemos que hay procesos que comienzan a consolidar temas en la región, no solamente desde la perspectiva de construcción de redes, como ha sido Analex, sino también todo el tema teórico y metodológico que se ha venido desarrollando. Y en esa línea quisiera preguntarles qué logros se han alcanzado a través del trabajo, de todo este trabajo colaborativo que se ha desarrollado. Vale, si quieres... Esa pregunta te la contesto yo. Eh, yo creo que los logros han sido muchos. Eh, a nivel institucional, que, que es lo que quisiera como compartirles, desde la Universidad Pedagógica Nacional eh, y con el respaldo de los gobiernos eh, universitarios, eh, el actual y el anterior, hemos logrado impulsar, todo este trabajo yo eh, parte de, de, de todo este desarrollo de estos eventos eh, en el que la universidad participó y no solamente participó trabajándolo y organizándolo sino también como como como participantes valga la redundancia eh, logramos varias cuestiones eh, a nivel editorial eh, fortalecimos el repositorio institucional en donde no solamente publicamos las tesis eh, las tesis eh, de los estudiantes sino además eh, publicamos trabajos en acceso abierto desde la editorial, de la editorial. Todo lo que publicamos lo hacemos eh, y lo desarrollamos en acceso abierto, lo publicamos en acceso abierto. Eh, y no solamente lo editorial, sino también convocamos a todas las instancias de la universidad, entonces convocamos a radio, convocamos a audiovisual, comunicaciones, eh, y todo lo trajimos eh, en el repositorio. Estuvimos muy asesorados por colegas que conocimos en Open el que, que les tengo mucho cariño, eh, y estuvimos trabajando en eso, en el fortalecimiento de, del repositorio. Luego de eso, a nivel de políticas institucionales, eh, logramos eh, impulsar o mejorar o act actualizar más bien la política editorial, en donde hay un apartado eh, de acceso abierto. No tenemos allí el apartado de, de ciencia abierta, es política editorial, pero sí tenemos eh, el, el, el apartado de, de, de, de acceso abierto para libre descarga de todo lo que publicamos. Luego esto también está, en paralelo, la política de investigación, que dentro de otros propósitos tiene la difusión y apropiación social del conocimiento. Entonces también es otra, eh, otra cuestión que a raíz de, todo este, eh, de todos estos eventos se logró. El comité de ética también es otro avance en relación con esto. Y la política de acceso abierto. La política de acceso abierto sí es algo que eh, nuestra institución está... Eh, la, nuestra institución está trabajando, todavía no lo tenemos eh, consolidado, porque estamos justamente afinando, porque justamente estamos aprendiendo, es algo que no sabemos, eh, no somos expertos, eh, necesitamos justamente el acompañamiento y el apoyo de los expertos, de quienes sí saben sobre acceso abierto, eh, y todo este trabajo colaborativo nos ha permitido justamente eso, eh, como reencontrarnos eh, para trabajar en esa política de acceso abierto. Cambiamos todos los formatos de contratos de sesiones de derechos en donde ya está allí eh, encaminado todo el tema de acceso abierto. Eh, y bueno, creo que es, es un poco como eso, María Alejandra, en temas de políticas internas institucionales, pero que son a raíz de todo este trabajo colaborativo eh, y todos estos eh, acercamientos con las otras instituciones y colegas. Lucía, muchísimas gracias. Yo estoy segura que, que de la experiencia también de Fernando tendría mucho que contarnos desde todo lo que él ha hecho a nivel institucional en la distrital y no solamente en la distrital, sino en el efecto en el SUE que ustedes dos han construido. ¿no? Y me parece importante resaltarlo porque finalmente es sorprendente cómo ustedes han logrado liderar alrededor de las universidades públicas eh, todo este proceso y el SUE juega un papel muy importante en esa línea. Entonces yo quisiera preguntarle un poco a Fernando en esa línea, ¿qué tipo de alianzas y redes se han construido entre instituciones y personas? Y ahí me parece clave pues, que nos cuentes tu experiencia con lo del Sude, con este liderazgo, pero también todas esas posibilidades de alianzas que seguramente ustedes nos pueden iluminar del proceso que se ha hecho en, en, en el liderazgo de ustedes. Sí, eh, esa articulación se ha logrado eh, para integrar universidades privadas que también son un referente para el país, eh, por ejemplo, la Universidad del Rosario, que ya tiene una política de, de ciencia abierta, la Universidad de Antioquia, que también ha venido desarrollando eh, el tema de una manera muy amplia, muy organizada, y lo ha integrado muy bien dentro de sus procesos eh, de formación en los últimos años. Entonces, eh, la Pontificia la Universidad Javeriana también, se ha vinculado mucho en, en, en otras actividades, la Fundación Carisma también, que trabaja también en, en, en estos temas, eh, se ha unido a este tipo de actividades e iniciativas, la Corporación Agrosavia también nos ha apoyado muchísimo, entonces son varias instituciones que hemos logrado como convocar para trabajar por un mismo propósito, por un mismo objetivo, que es eh, ampliar ese panorama de, de, de la ciencia abierta, tener como esa inmersión a los diferentes elementos que, que le integran y, y compartir experiencias. Entonces, eso ha sido como una red que se ha tejido eh, constantemente eh, y pues se van involucrando nuevos actores, que, que es lo importante. Y y ese ha sido un esfuerzo muy muy muy significativo que hemos hecho durante estos tres años ese, ese, ese tipo de alianzas de red lo mencionaba ahorita Lucía pues de la conformación que viene pues de la Asociación Latinoamericana de Editores eh, ACEU Cascun en fin en ese trabajo hemos estado y seguro que vamos a seguir pues haciendo mucho mucho más no en pro de construir y de incidir tal vez en la incidencia de política que pública en ciencia que aún todavía no la tenemos de ciencia abierta que se pues, está trabajando desde el, desde el Ministerio. Uh -huh. Mil gracias, Fernando. Y sigue siendo muy inspirador y es un honor poder conocerlos y poder compartir con ustedes, digamos, ese proceso de, de inspiración, no solamente para el país, sino también para la región. Y ahí yo quisiera comunir dos preguntas. Es una sobre los resultados actuales de esa proyección y qué sigue, qué sigue en ese proceso de inspiración, en ese... En ese fluir, qué ha venido dando en el devenir, qué es lo que sienten que será esa proyección para, para todo lo que se ha venido construyendo. Yo, yo creo que eh, una de las, de las cuestiones que tenemos que hacer es seguir juntándonos, eh, seguir trabajando en colectivo, eh, seguir compartiendo todo el conocimiento, seguir, se, seguir trabajando de la mano. Yo creo que si trabajamos solos no vamos a lograrlo, si sea una institución muy grande, eh, creo que es algo que se debe hacer eh, en colectivo y, y, justamente, a la EC es una de esas cuestiones que tenemos que seguir trabajando el próximo año, como lo mencionaba antes. Eh, es algo que, que queremos que todos se junten, que no solamente nosotros en Colombia, Brasil y Uruguay, eh, sino en Argentina, que sé y, y pude tener eh, la dicha de conversar con colegas de Argentina en los que están interesados. Entonces, creo que a la EC es una de, de esas. Eh, de esas cosas que sigue, eh, sí, pero de esas cosas que sigue eh, también a nivel de, de colaboración, que es lo que nos, lo que nos junta acá, eh, y de colaboración también en pro del acceso abierto y la ciencia abierta, que es algo que nos, que nos apasiona, que, que no vale la pena mencionar ahora la definición y todo eso, porque todos lo que estamos acá seguramente ya sabemos, eh, pero, pero ese trabajo colectivo, por supuesto, el, el tema de métricas responsables, eh, poder lograr eso que se trazaron, o que se, nos hemos trazado desde métricas re, responsables, eh, es algo que, que hay que trabajar, que, que María Alejandra lo sabe más que todos nosotros, y, y hay que seguir impulsándolo, pero, pero no, no quedarnos solos, yo creo que seguir en ese trabajo colaborativo es algo que yo sí quisiera recalcar eh, en este espacio que Francisco nos, nos ha invitado. Bueno, otro otro punto que se está trabajando es una construcción de documento una vez de, de ciencia abierta para tomadores de, de decisión especialmente para las eh, instituciones de educación superior y en general de la región porque este es un trabajo que se viene haciendo con varios investigadores, varios líderes de la región latinoamericana para que de, sirva como hoja de ruta estándar para que los tomadores de decisión en las instituciones públicas pues tomen eh, la mejor eh, orientación e inversión de los recursos y sepan eh, en dónde enfocar sus acciones en ciencia abierta. Entonces ese es un trabajo que se, se viene desarrollando y esperamos ya para el próximo año tener una primera versión de ese documento y usted, estoy seguro que va a ser muy útil para, para las instituciones, ¿no? para ir un poquito más adentrándose en, en este tema tan interesante. Muchas gracias. Yo quisiera invitar aquí también a Francisco y hacerles una pregunta a los tres. Yo creo que ustedes han sido líderes en Colombia, pero también han comenzado a tener liderazgo en la región. Pero aquí también tenemos a Francisco que lleva, haciendo hace poquito 14 eventos, liderando un proceso. Eh, y, y, y la reflexión profunda es, bueno, eh, se hizo Pencon, hay un movimiento en Pencon en Latinoamérica, hay una comunidad... Hay un WhatsApp con 80 personas, donde Fernando nos ha comenzado a vincular a todos y todos con todos nos inspiramos, nos conocemos, nos invitamos. ¿Cómo hacemos para consolidar todo eso? Y, y quisiera como invitar a Francisco a que también nos ayude a reflexionar sobre esto, de cómo podemos seguir haciendo vivo ese fuego y esa pasión de la ciencia abierta que llevamos entre todos nosotros. Ah, pues no sé, yo... Yo, yo vengo de las comunidades de software libre y, y, y ahí la, la magia se mueve con cerveza y pizza. Cerveza y pizza <risa> es el punto de encuentro de todas las comunidades y siempre están ahí cacharreando, haciendo cosas, colaborando, compartiendo conocimiento alrededor de una cerveza y pizza. <risa> eh, bueno, no sé, quizás un, un poco, este, ya, ya lo mencionaban un poco en la sesión anterior, de no... Eh, el tema de los egos que quizás los egos son una de las grandes barreras para la colaboración en el universo académico es, es una de las cosas que suele que suelen darse no con las personas que están colaborando ya en ciencia abierta en, que, que, que yo de, en estos dos años me he dado cuenta de la tremenda generosidad que, que de, de las personas que se mueven en el ecosistema de, de ciencia abierta eh, por el OpenCom yo la conocí a, a, a María Alejandra. Eh, estuvimos con el Iván Terceros, eh, un colega amigo del de, de Open Lab. Estuvimos en, en el OpenCom participando eh, y ahí la conocimos y empezamos a hacer redes. Ahí le conocí a Fernando, a Fernando Ariel López de Argentina, eh, que ya habíamos hablado antes de, de manera virtual y nos desvirtualizamos en, en ese evento. Eh, y así la gente que... A, a Ana Heredia, de, en ese entonces estaba en Norcia, ahí la conocí, y, y, y esos fueron como los primeros contactos, y luego eh, la red está, ¿tú, tú ves, sientes cómo está la red, porque cuando hablé con María Alejandra Tejada, mira, quiero hacer esto, quiero invitarte, y fue media hora de, de, de contactos que me dio, <ríe> me decía, mira, llámale a, a fulano, mira, tienes a Fernando Piraquiba ah, pero también, mírate, Saray, mira, y, y, y, yo anotando, ¿no? Eh, y igualmente cuando hablé con Saray, eh, sí, mira, puedes hablar con esta otra persona, cuando hablé con Johanna, cuando hablé... O sea, es toda una red colaborativa que hizo posible este evento. Este evento o sea, no es que lo hice yo, lo, lo hicimos realmente todos, lo, lo, lo hicimos eh, el equipo de Open Lab que, que está detrás... El, el, la red, el hub, pero también todos, cada uno de ustedes, eh, los panelistas, los invitados que de alguna manera conectaron con otras personas para que pudieran estar acá y se hizo una cadena. Entonces, es, es así como se hizo este evento de, en función de, un, de, de, de la colaboración. En, en, el, en el mundo del software libre esto es como una cosa natural, ¿no? es esto de, eh, estas prácticas, digamos, ¿no? Eh, como decía Johanna, hay prácticas que ya en el mundo del software libre existen eh, pues adoptemos muchas de ellas y de hecho es, es lo que hace la, la ciencia abierta, es, es, tiene como, como esta base de las prácticas de colaboración y yo creo que eso es lo que habría que empe empezar a, a impulsar y hacer conciencia sobre lo vital que es estas prácticas de colaboración eh, en, en este ecosistema de, de, de, de, de academia y de ciencia, eh, es lo que quería decir. <risa> De acuerdo, y quiero, quiero decirte algo, María Alejandra, tú eres quien mueve muchas cosas eh, en, en este sector, eh, tú eres quien nos, nos motiva y nos, nos impulsa a hacer muchas cosas, y, y eso hay que saberlo y eso hay que decirlo en voz alta, porque es así, es así. No, yo creo que todos somos una familia, es, es, esto es algo, es decir, no nos conocemos de ahorita, nos conocemos hace 20 años y, y creo que... que... Nacimos chiquitos en esto y todos nos hemos inspirado entre todos. Eh, ustedes también me han salvado la vida, yo podría decirlo literalmente. Entonces, eh, yo creo que somos todos los que vamos consolidando y yo agradezco profundamente porque digamos que ustedes son la presencia institucional y son la, y la disciplina, la disciplina de Fernando, la organización de Fernando que no podría dejar de existir, eh, que tenemos aquí. Eh, pero pues hay unos retos que están de frente para consolidar una comunidad en Latinoamérica, y yo, yo creo que ustedes son esos líderes, o nosotros somos los líderes llamados a poder pensar ese tema, y, y sería rico pues ver cómo, cómo comenzamos a repensar este proceso, eh, porque cada uno desde su espacio ha ido moviendo y ha hecho un efecto, un efecto lindo, y creo que, que Fer, tu, tu estructura, tu organización y tu disciplina Necesita estar presente siempre y es bonito escucharte. ¿Qué piensas? Gracias. Eh, yo digo que es un espíritu colaborativo, que es el que hay que estar constante, permanente en, en este tipo de acciones. También eh, pues, es eh, la confianza que han depositado las directivas en las diferentes instituciones y que nos han permitido que los acompañemos. En, en realizar y en ejecutar estas acciones entonces es esa confianza esa credibilidad porque en cierta manera pues impactan en, en los indicadores de gestión de la, a nivel institucional entonces eso eso es muy importante hay que destacar y reconocer esa credibilidad y confianza que pues la labor que debemos desempeñado de manera transversal pues permite mantener eso entonces eh, eh, ha sido muy enriquecedor yo creo que esa parte, y mantenerse así como esa perseverancia para seguir. Hay mucho, hay mucho todavía por hacer en Uf. esto. Eh, hay para socializar los otros elementos que integran la, la ciencia abierta, eh, datos abiertos, infraestructuras abiertas, eh, licencias abiertas, la evaluación abierta. Es decir, todavía tenemos un camino muy ardo por, por explorar y por ahondarnos, pero pues somos un referente en la, en la región y Latinoamérica. Este tipo de iniciativas eh, de las, los tres ciclos que se ha desarrollado con Open Lab Ecuador son fundamentales para divulgar las experiencias que se han hecho en cada uno de los países latinoamericanos. Entonces, como región debemos eh, mantenernos unidos, fortalecer los sistemas que dieron pues eh, eh, crecimiento al acceso abierto en la región, porque pues ha sido como... Un, un, un liderazgo que, que ya llevamos por muchos años. Y también, pues, eh, apostar también por esas infraestructuras abiertas, ¿no? También a nivel internacional. Entonces, es algo que, que hay que mantener y, y preservar, ese espíritu colaborativo, que no hay que dejarlo perder. E incidir en la política pública. Sí. Punto. <risa> bueno, Francisco, está sin sonido. Antes de que te ponga sonido, yo quiero agradecer al universo haberlos podido conocer y poder compartir todos estos espacios que nos llevan apasionadamente a seguir construyendo y haciendo redes eh, y que sigamos logrando que el grupo de WhatsApp crezca y que esto pase a ser una gran comunidad para que podamos conseguir consolidar nuestra comunidad de ciencia abierta en Latinoamérica. Gracias Lucía, gracias Fernando, gracias Francisco por hacer realidad ese liderazgo que ha venido haciendo. Gracias, María Alejandra. Yo quería compartir una cosita y es que esperamos que eso sea como un motivador para los co los compatriotas en Ecuador, para que pues la desde las instituciones vean que es posible unir esfuerzos, trabajar de manera articulada en pro de un objetivo eh, común. Entonces es una invitación, es viable, se pueden hacer muchas cosas. Sí, um, bueno, casualmente de... Eh, de la audiencia eh, que ha tenido este evento, la mitad, casi casi la mitad eh, son de Ecuador, evidentemente, pero de ahí ha, ha habido este, una afluencia de como 16 países. México, Colombia, Perú, eh, este, como en la cabecera, eh, en cantidad de personas, en ese orden. Y de ahí, pues, Argentina, Brasil, España, Paraguay, Venezuela, Chile, Costa Rica, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Uruguay. Entonces, eh, de poquito, ¿no? Poquito, pero, pero ha habido presencia. Entonces, sobre todo la comunidad ecuatoriana que nos está viendo ahora, este... Eh, es lo, lo que decía Lucía, incidir en la política pública e institucional, es decir, desde, el, desde cada uno de nuestros propios espacios podemos incidir de alguna manera. Eh, me, me pareció muy bonito que eh, en la sesión anterior nos decía ya tras cámaras, ya cuando acabó la sesión, Julio este, Santillán nos decía: mi jefe estaba conectado en el en, eh, viendo la sesión y me escribió a decirme. Eh, que tenemos que hacer algo para, para, para, para este, incidir. Eh, y, y claro, él, él, el jefe le estaba viendo y, y, y no solamente es que le estaba escuchando eh, a él, sino también a otras personas. Eh, que, que coincidan en estas ideas y, y el jefe se motivó, entonces era una, una cosa como esta, cosas como estas que pasan eh, es, es lo que queremos buscar y cada uno de nosotros, nuestros, eh, nuestra audiencia que está ahora, nos está mirando, eh, tiene, tiene este, algo importante que puede hacer en, en, en su universidad, en su facultad eh, para incidir de alguna manera, entonces eh, la idea de hacer es, es, estos eventos es eso eh, pero claro, para eso primero tenemos que estar informados, tenemos que entender, eh, eh, comprender, indagar eh, y seguir sumando más gente, eh, pues, porque un, uno, uno solito no, no, no empuja, eh, se necesitan muchos que puedan empujar eh, y para eso son ese este tipo de eventos. Entonces esperamos que la comunidad ecuatoriana que nos está viendo ahora eh, nos podamos unir y podamos... Eh, seguir eh, aportando ideas eh, y, y, y hacer presión social cuando toque hacerlo. Eh, y bueno, de eso se trata la última sesión que vamos a hacer. La siguiente sesión, la próxima semana, va a ser la última. Eh, y luego le, el, el, en la siguiente semana, el 25 de noviembre, vamos a tener un taller ese es, va a ser un taller que va a ser, eh, ya, ya no en esta plataforma, porque nos vamos a encontrar, les vamos a invitar tanto a la audiencia eh, como a las personas que han participado en este, eh, en este evento a que nos encontremos eh, y, y que pensemos también un poco de estas cosas que hemos dicho, que, que nos han compartido ahora nuestras invitadas, eh, qué cosas podemos hacer desde nuestros propios espacios. Estamos pensando cómo vamos a llevar esta, este taller, eh, pero para el 25 ya estará todo listo, así que estén atentos. Y bien, este, nada, pues solamente agradecerles eh, agradecerles por, por, por, por esta, esta, estas experiencias que nos han contado ahora. Eh, que eso es un conjunto de buenas prácticas, y qué bueno que lo vayan a documentar porque esto va a ser suma, sumamente importante para, para quienes incidir Exacto, esto va a ser buenísimo. Entonces, cuando ya esté, pues hagan uno saber para hacer una difusión también masiva. Al tema. Entonces, no se olviden, por favor, a la audiencia, este, si quieren seguir viendo más actividades que hace el Open Lab y que hace el Hub de Innovación de Quito, pues pueden eh, unirse al canal de Telegram, el canal de difusión de Telegram, donde siempre se están publicando las actividades. Eh, van a ver por el chat eh, también el, el enlace. Eh, y nada más. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Eh, gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. A todos los que nos acompañaron, Francisco. También, que estén muy bien. Feliz noche. ¡Chao, chao! Igualmente. ¡Chao, chao!